Coti, la décima eliminada de Gran Hermano, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? La verdad que estoy muy feliz, ¿eh? Estás muy contenta. ¿Cómo sí. fue el afuera, no? Del que tanto se habla. Sí, pensé que iba a ser peor, lo dije varias veces, como que pensé que iba a ser más triste, más nostálgico, así. Y es hermoso el afuera, el recibimiento que tuve, el cariño de la gente. Creo que, la verdad, me saco el sombrero con esto y el programa espectacular, la cantidad de gente que lo ve. No me imaginaba esta repercusión. Claro, eso te pregunto. ¿Imaginabas lo que iba a suceder cuando vos te inscribiste con ganas de participar de este formato? Su, eh, ¿Imaginabas que iba a suceder esto en el afuera? Es como que sí, en parte, pero no tanto. Era como, pensaba, listo, va a haber mucha gente que te va a conocer, pero no eso de caminar por la calle y que la gente te pida fotos, que te conozca, eso no me lo imaginaba. Y, y es impresionante y muy lindo también, porque obviamente, al no estar acostumbrada a esas cosas, te llena de, de cariño. Bien, ¿cómo fue el reencuentro con los padres? Muy lindo, muy emocionante. Igual nos reencontramos cuando salí, pero no podíamos hablar mucho en ese momento porque obviamente estaba como aislada. Pero es hermoso poder ver a tu familia después de dos meses y medio de estar eh, lejos y con muchos problemas. El abrazo es como que te sana todo, todo lo malo que te pudo haber pasado y eso me encantó también. Bien. ¿Pudiste ver material ya fuera de la casa? ¿Te encontraste con cosas que tal vez no eran lo que vos eh, habías querido dar dentro de la casa? ¿Te sorprendiste? De hecho me encontré con, con cosas mejores, o sea, yo pensaba que iba a ser peor, pero sí algunas cosas o programas anteriores que he buscado importantes que yo sentía como que pudo haber salido o algunas jugadas que hice y me encantó, sinceramente lo vi muy lindo y me sentí orgullosa de las jugadas que hice, así que muy bien también eso. En estos pocos días afuera, ¿qué es lo que más extrañas de la casa? Extraño al cone, <ríe> primero y principal, eh, y nada, extraño estar ahí, el ambiente que se vivía quizás a veces era un poco... Eh, un bajón te da cuando te peleas con alguien o por ahí la, la gente que, que hostigaba a los demás eh, pero nada, extraño eso el, el ambiente que se vive ahí el saber que, que todo el día te están viendo a mí me encantan las cámaras entonces eso para mí era muy lindo pero se extraña eso y también el, el cariño que por ahí quizás algunos me dicen traidora pero bueno, yo estaba jugando pero sí también extraño el cariño que tenía con las chicas ¿De qué manera te preparás para enfrentar críticas o cosas que tal vez no te gustan? Sí, no, desde un principio eh, yo era influencer en Corrientes, obviamente que no es para nada lo mismo que, que, que esto, pero en su momento ya me ha tocado por ahí recibir críticas malas y antes me afectaban mucho, pero después un amigo me dijo una vez, ¿eso te sirve, Coti? Y la verdad que sí, y dije, no, es mala publicidad. No hay mala publicidad, es solamente publicidad, entonces por ahí quizás a veces te duele un poquito leer cosas, pero decís, listo. Yo estoy acá y vos estás detrás de una pantalla, entonces sinceramente lo tomo como de quien viene y quizás de cuentas falsas que por ahí no, no tiene mucho sentido. Entonces me quedo con lo bueno, es como que trato de leer los comentarios lindos y los feos no les doy mucho artículo. Anoche Angelito afirmaba que ya no hay posibilidades de que vuelva a ingresar alguien a la casa. ¿Te queda un poquito de esperanzas? ¿Te dan ganas de volver a entrar? Es que la esperanza es lo último que se pierde siempre, pero eh, si no se me da, bueno, es estar hermoso acá afuera y, y si se me da también, me re gustaría entrar, ¿cómo que no? Creo que a todos los que salimos nos encantaría volver a entrar, pero nada, eso igual queda, obviamente, eh, a futuro y yo creo que todo puede pasar igual. Gracias, Coti, anda a disfrutar no, de... de toda la gente que te está esperando. Gracias. Adiós. Beso.